¿Todos los días en diferentes partes del mundo? Miles de mujeres son objeto de violación a sus derechos humanos. Cada día en México, 10 mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo. 6 de cada 10 mujeres sufrimos algún tipo de agresión física. 4 de cada 10 hemos experimentado algún tipo de agresión sexual. Una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre percibe hasta el 40% menos el salario. Casi el 80% del trabajo doméstico lo realizamos las mujeres. El 69% de los cuidados de salud no remunerados lo hacemos las mujeres. Pero el esfuerzo de todas ha rendido fruto también. En las últimas elecciones federales las mujeres participamos 8% más que los hombres. El 48% de la Cámara de Diputados Federal y el 50% de la Cámara de Senadores está integrada por mujeres. Se logró identificar como delito la violencia digital contra las mujeres, la llamaba Ley Olimpia. En el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio para importar justicia con perspectiva de género. En nuestra máxima casa de estudios, la violencia de género es una falta grave de responsabilidad universitaria. Se creó la Coordinación de Igualdad de Género. Falta mucho para reconocer el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Este 8 de marzo conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por vivir en igualdad, sin violencia y sin discriminación. Por una cultura de respeto a todas las mujeres.